quedamos que va a ser un box en esta cara. Lo voy a poner así. Voy a aumentarle caras. Pero la simetría no es en este lado, es en este tampoco. Aquí. Del lado derecho y del izquierdo. viéndolo así como lo tengo en pantalla, es la simetría. Ya está. Le digo, ok, listo. Voy a agarrar así todas estas partes y voy a empezar a modificarlas. Primero voy a girar y voy a bajarla. Hasta ahí está bien. Ahora... Voy a girar esto, el bajo, voy a agarrar todo este contorno, ya saben, doble clic, se seleccionan todos, lo giro y lo muevo para acá, ya está. Va a tener esta forma inicialmente, ahora para que sea ergonómico, visto de frente está muy cuadradito, entonces voy a seleccionar todas estas, con shift agarro estas, ya están, como es simetría, con las de la derecha es suficiente y les voy a mover hacia adentro. Vamos a ver qué, qué forma puedo lograr, voy a escalarlo. Ahí está. Ya está más redondito. Ya no está tan cuadrado. Le digo, ok, listo. ¿Qué más faltaría? La parte de los dedos. Voy a agregar aquí insert Edge. Voy a agarrar este y este y voy a agregar uno aquí. Es este verde que se está moviendo. Me agrego un Edge por aquí. Voy a volver a repetir. insert Edge. Voy a agarrar este y este. Voy a mover hasta aquí. Y voy a utilizar esto para hacer la parte donde van los deditos. Voy a empezar por sacar de aquí y esta línea. Estas dos líneas. Ahí está, había agarrado una cara. Estas dos líneas y las voy a sacar un poquito. Ahí está. Ahora agarro las dos líneas siguientes y las voy a meter. Las voy a meter. Y las dos últimas. Listo, así ya tengo el espacio para los deditos aquí. Y, ok, voy a agarrar esta cara y la voy a enderezar un poquito. Nos falta la forma en general, me parece adecuada, le digo finish form. ya tengo? Lo principal, el cuerpo. Como la navaja va a salir por acá, voy a hacer un corte. Voy a dibujar un rectángulo aquí y extruir el corte. Voy para acá, simétrico, por los dos lados, ok. Ya está, voy a redondear para que no se vea así raro. ¿Qué más? Voy a hacer el grip. En esta parte voy a poner un, un material diferente y una altura diferente para que la mano se agarre de ahí. Voy a dibujar un nuevo sketch, voy a agarrar un spline y voy a hacer esta forma. Ahí está, voy a soltar. Me acomodo un poquito, el grip quiero que sea más o menos así. Ok, mi sketch, voy a modify, split by, vamos a separarlo esto con respecto de la línea que dibujé. Okay. Ya que está separado, abro la carpeta de bodies, y este body lo voy a escalar. Scale a punto .95. Sí, está bien. Ok. Lo voy a mover, lo voy a meter un poco hacia el cuerpo. Ahí está, dentro el cuerpo. Y ahora lo voy a unir. Son dos cuerpos separados, solo quería darle esta forma. Entonces los voy a juntar los dos, le digo que los combine, join. Listo, ya es un cuerpo otra vez. Ya Todo es un cuerpo separado. Pero ya tiene esta forma. ¿Con qué comando los juntaste? Perfecto. Combine. Necesito. Ah, combine. Ok, gracias. Ahora voy a redondear esta parte que se para que no se vea rara. Voy a poner 5. Se ve bien. Ahí está. Ya queda esta parte. En el render esto va de un color y esto de otro. ¿Qué más falta? Ya es todo. Aquí ya terminamos el cuerpo principal. Ahora lo voy a dividir para poder hacerlo hueco. Me Voy a modify, split party. Este es el cuerpo. Y el splitting tool va a ser... Este plano, el que está a la mitad. Le digo, ok. Ya me lo separó. Y voy a apagar uno, el que sea, no importa cuál. Voy a apagar este. Le digo Shell para que lo haga hueco de 2 milímetros. Ya está, hueco. Voy a prender este y apagar el otro. Para ahora hacer el Shell de este lado. Modify, Shell, 2 milímetros, ok. Ya tengo mi cuerpo hueco. Ahí están los dos lados. Ahora lo que voy a hacer es ponerle soportes. Esto es lo nuevo que vamos a ver hoy. Voy a apagar este cuerpo. Separo uno y voy a crear un nuevo sketch a la mitad. Ya saben, estoy trabajando siempre en el plano front. Aquí hay que poner dos sketches, este, varias líneas. Voy a poner una línea todo hasta acá. Voy a poner otra línea todo hasta acá, que salga completamente. La navaja va a ir pasando por aquí. Entonces, esta es la altura del soporte en donde va a entrar y salir la navaja. Asegúrense otra vez que salga del plano. Y voy a poner un soporte más. Con un spline, voy a ir por aquí... Y hasta aquí. Esta línea va a ser otro soporte. Vean que los cruces, aquí se cruza y aquí se cruza, no, no están tocando los espesores. En caso de que toque, podría haber errores. Y ahora, la operación nueva, finish sketch, create, y se llama web. Esta le da los soportes. Voy a seleccionar mis tres curvas. Aquí dice en una dirección, es esta, es correcto. El espesor, le voy a decir que sean soportes de 2 milímetros. Y, ok, ya me hizo uno. Voy a poner el otro. Create, web. Voy a agarrar este, le digo ok, ya me creo el otro, otra vez create web, agarro este último y ok. Vean, ya tengo espesores aquí, ya tengo mis soportes. Ahora voy a prender este cuerpo y me voy al otro. Voy a hacer exactamente lo mismo: create web, agarro uno, miren, en este sí me quiso dejar los tres al mismo tiempo. Si le sale error, ven, aquí está, the raid cannot be created. Si le sale un error así, es porque está tratando de crearlos en el cuerpo que ya los creo, por eso está aquí este botón Flip Direction, para que lo haga ahora del otro lado. Bien, le doy OK y ya están terminados. Ya tengo mis soportes. Es como lo más complicado. Ya lo tengo hueco y ya tengo con soportes. Ahora lo que voy a hacer es crear la navaja, la navaja que va por aquí. Me voy a a crear un nuevo sketch sobre este plano y voy a empezar con un rectángulo, un simple rectángulo. Después el dedito. Hasta aquí. Obviamente que no llegue a tocar los soportes. Hasta ahí está bien. Y voy a extruir, lo voy a ver de lado. La extrusión es hacia acá, no es un cut, es un new body. Y la quiero simétrica. Le voy a bajar el tamaño a 3, que está delgadita la navaja. Y ok. El primer paso ya está aquí. Voy a trabajar a solo con la navaja. Le voy a poner... En vez de filo, para, para trabajar más operaciones, voy a ponerle dientitos, como si fuera una sierra. Lo que voy a hacer es, en este cuerpo, en esta cara, voy a dibujar un triángulo. Ahí está. Digo pues, este triángulo y lo voy a recortar. Es como un primer dientito. Y voy a repetir este dientito. Me voy a create. Pattern. Rectangular pattern. El pattern type es features. Y mi feature fue este. Que hice ahorita, el recorte. Después, objetos en dirección, voy a agarrar esta línea, o sea, que agarre la dirección a lo largo de esta línea. Y lo voy a repetir aproximadamente 30 veces. Con la flechita los voy a alargar. Vamos a ver cómo se está haciendo. Ahí va. Están más o menos separadas. Entonces voy a aumentarle a 40. 40 veces. Baja los dientitos hasta aquí, 50 veces. Ahí está, ya están juntos. Le digo, ok. Listo, ya me hizo los inditos. Lo voy a dejar así. Voy a seguir trabajando con los detalles de la navaja. Voy a crear ahora un nuevo sketch. Y voy a dividir desde aquí hasta este punto. Finish sketch y voy a extruir esta parte. La voy a eliminar toda esta parte de aquí. Extruir el corte, ya está. Lo último que faltaría serían detallitos, por ejemplo, visto desde este punto, en el plano... Left. Voy a dibujar un triangulito. aquí. acá. Y voy a de Ahora sí, ya lo hizo bien. Voy a extruir. Este perfil lo voy a extruir en todo hasta acá. Todo hasta acá. Para que me lo deje ya con filo. Bien, ya tiene filo. Y listo. Ya está la navajita. Voy a prender el modelo. ¿Y qué faltaría? Ya está la navaja, el soporte... Y ya de hecho, bueno, no, me falta el espacio, vean, para que no se me encimado aquí, voy a hacerle un corte. Agarro esta cara, dibujo un rectángulo que vaya cerca, pero no justo, más o menos aquí. Y hasta aquí. Voy a extruir estos dos. Extruir el corte hacia adentro. Me fijo que no me esté cortando más cosas. De hecho voy a apagar el body de la, de la navaja para que me corte solo esto. Ok, y vean, ya le quedé el huequito, para que no se vea como encimado. Y listo, lo, lo último que faltaría sería poner colores. Color, voy a poner eso. de este lado, como este es un cuerpo separado, ahora de este lado. Voy a poner un verde a la navaja, solo para que quede de color diferente. Me cambio de bodies a faces, y aquí le voy a poner donde va el gris.